Les habla el doctor Ramón Ramírez Eraso. Eh, como es usual, vamos a tratar de explicarles a ustedes el día de hoy una problemática que es importante para entender la forma como se estructura en una sociedad determinado tipo de modelos económicos que son los que le van a dar en fin de cuentas, la posibilidad de desarrollar a un país y las condiciones en las cuales este país puede llegar a tener determinados objetivos que beneficien a los miembros de una sociedad. Entonces, para eso es importante, digamos, este, revisar más o menos la estructura del modelo ¿no? y los modelos que hay en, en la economía los modelos que se manejan a través de los diferentes tratadistas, y un modelo, digamos, que hemos trabajado nosotros, un equipo de economistas, que creemos que puede ser el modelo alternativo al modelo económico neoliberal, que durante cerca de 30 años se ha implantado en el Perú, y viene, pues, como ustedes saben, manejando nuestra economía, con los resultados que ustedes conocen. Entonces voy a pasar a explicarles a ustedes con un esquema que se ha hecho, cómo son los modelos de economía, cómo funciona en relación a la sociedad, a los empresarios, a las comunidades y luego voy a explicitar de manera precisa la forma, digamos, cómo se podría estructurar un modelo al que se le ha denominado un modelo económico-social-humanista, que es el modelo que reemplazaría, ¿no es cierto?, al modelo neoliberal de libre mercado, que es el que ha estado gobernando en estos últimos 30 años no solamente en el Perú, sino también en América Latina. Entonces, le permiten ustedes pueden darse cuenta, acá creo que se dividen. Voy, voy, voy a trabajar las dos partes de este modelo para que pueda entenderse con mayor claridad. ¿Qué Fíjense ustedes. Tienen acá dos cuadros, fundamentalmente. Este es el primer cuadro, eh, que es el punto de partida ¿no? de lo que sí quiero explicar el día de hoy. ¿no? ¿Por qué? Porque es una suerte de modelización, ¿no es cierto?, de lo que podría llamarse una estructura económica en determinada, digamos, este, sociedad como la, la nuestra, ¿no? como la peruana. Entonces, si está correcto, si me escuchan bien, continúo. Ya, esto, como es un tema económico, voy a tratar de vulgarizar esto, porque muchos este, no son economistas, y quizá haya una suerte de, de algún bache, ¿no es cierto?, en el entendimiento de los conceptos que les voy a dar. Voy a tratar de ser lo más eh, simple, ¿no es cierto?, la palabra es la simpleza. Este, el, el filósofo este o Kahn, ¿no es cierto?, decía, ¿no?, que las presentaciones tienen que ser de la manera más simple para que llegue al entendimiento nuestro. Los economistas tenemos muchas, este, sobre todo los macroeconomistas, que es mi especialidad, tenemos muchos, este, un lenguaje sofisticado, ¿no? y a veces no, muchos no entienden, pero voy a tratar de hacerlo de manera más simple. Fíjense, en toda sociedad, ¿no es cierto?, en toda sociedad, independientemente de su forma de producción, en toda sociedad lo que se pregunta fundamentalmente es quién produce, qué produce, o sea, el objeto de la producción, los bienes y servicios, ¿no? Pero ¿qué tipo? Como decía Samuel, son mantequillas o cañones, que es uno de los autores más clásicos. Y ustedes lo están viendo ahora, ¿no? En la guerra de Ucrania. ¿Qué le, damos, qué le, qué le dan prioridad en Rusia? ¿A los cohetes? ¿No es cierto? ¿O a la producción de trigo? ¿A los alimentos para los rusos? Hay un sacrificio, son, son elecciones... ¿Qué hace el gobernante para afrontar determinados problemas que se le presentan? ¿Y para quién se produce? Evidentemente es distinto, ¿no? Producir yates, producir jets este, ¿no es cierto?, supersónicos, eh, o producir omnibuses para una gran población. Entonces, son cuatro preguntas fundamentales que uno se hace en la economía para poder direccionar, ¿no es cierto?, eh, la suerte de recursos que hay en toda sociedad, en todo país, digamos, hay determinados recursos que están ahí desde el momento en que se construye, se instaura o se funda un Estado. ¿Ya? Está delimitado eso por lo que se llama límites, entonces todo lo que hay en ese Estado, incluyendo en el Perú, por ejemplo, tenemos el mar territorial de las 200 millas, todo eso, teóricamente, pertenece ¿no? a la nación peruana, en buena cuenta, la nación es el término jurídico, pero en términos sociológicos hablaríamos del pueblo. El pueblo del Perú es el titular de todas esas riquezas, de todos esos recursos naturales. ¿Por qué esto es importante? Porque ese es el punto de partida, ¿no es cierto? Para entender por qué existen de manera pues casi estructural, ¿no? Desde que nace el hombre, ¿no es cierto? El problema económico es el fundamental, el que tiene que resolver, digamos, el ser humano porque tiene que ver con sus condiciones de existencia material. Entonces la economía, en cierta medida, es como la política, ¿no? como el poder en la política, en la economía es fundamental entender que los seres humanos, los gobernantes y los gobernados, tienen que articular una forma, ¿no es cierto?, de resolver el problema económico, que es producir bienes y servicios para satisfacer necesidades fundamentales de toda una población, ¿no? En primer lugar es eso. Segundo, saber distribuirlos, perdón, saber producirlos con una tecnología adecuada, con un nivel tecnológico adecuado, porque la tecnología es fundamental para que un país pueda ser competitivo y para que un país pueda salir de la situación de atraso o de dependencia o, o como quieran llamar ustedes de su desarrollo. O sea, sin tecnología es bien difícil que un país que una sociedad puede llegar al desarrollo de o sea, recursos naturales, tecnología y la tecnología fundamentalmente es ciencia. La tecnología es ciencia aplicada y la tecnología, la ciencia se desarrolla en las universidades, en los institutos tecnológicos, en los centros de investigación. Y eso cuesta. No es simple formar un investigador. No es como formar a un trabajador manual. Es una gran inversión que tiene que hacer Estado o al inversor privado. Ustedes lo han visto en el caso este del de COVID. ¿No? En el COVID, digamos, los grandes laboratorios que han ganado, ¿no es cierto?, en, este, en, este, en esta última pandemia del COVID-19, más o menos se calcula que han ganado 280 mil millones de dólares, que es una brutalidad de dinero. Lo que nunca han ganado en su existencia lo han ganado a raíz, ¿no es cierto?, de la difusión de esta pandemia. Para preparar esa vacuna cuestionada, criticada por mucha gente y, y, y aceptada por otros, por la OMS, ¿no es cierto?, se ha tenido que invertir dinero, se ha tenido que contratar investigadores, se ha tenido que hacer experimentos primarios, se ha tenido que desarrollar toda una cadena logística, una cadena de investigación, experimentos, ¿no es cierto?, con animales y luego con seres humanos, para poder este, entender, ¿no es cierto?, de que había un, un producto, un fármaco, ¿no es cierto?, que podía, no curar, porque los virus no, no, no, no son susceptibles de, de ser este, terminados, sino para poder, en cierta manera, neutralizar sus efectos y convivir con este virus. Entonces, ustedes ven, ¿no es cierto?, que recursos naturales, desarrollo tecnológico, o sea, tecnología que genera la productividad, acumulación de capital. Tercer elemento, si en las sociedades, no hay un nivel de acumulación de capital, que significa la cantidad de ahorro interno que puede generar esa sociedad. Ese país, si es que no existe un nivel de acumulación adecuado, es imposible, ¿no es cierto?, que esa sociedad, como las sociedades africanas, como los países africanos, ¿no? que continúan en el estado de atraso, de pobreza, dice, porque África fue un continente colonizado, a Sangri fuego por los este, europeos, con su política colonialista. No solamente fueron esclavos, los sometieron, los, lo, los oprimieron y fracturaron esa sociedad. Los dejaron en el estado de miseria, de pobreza, en la que se encuentra en estos momentos. Entonces, ahí es imposible, ¿no es cierto?, de hablar de acumulación de capital en estos momentos. ¿no? Y el cuarto elemento vendría a ser lo que, se llama, lo, lo, que, lo que se llama capital humano, ¿no es cierto?, o sea, los cerebros, la inteligencia, ¿no es cierto?, que, que los trabajadores, la, la, la calificación de los trabajadores, porque para hacer un país desarrollado, para ser un país industrializado, necesitamos tener trabajadores altamente calificados, por ejemplo, en la tecnología de la información, ¿no? por ejemplo, en biotecnología, laboratoristas, técnicos, no, ya no se requiere abogados, tampoco necesitamos cocineros si queremos ser nosotros este una potencia mundial. Los cocineros está bien, muy bien, pero para los efectos turísticos. Pero si queremos nosotros este, ser una potencia mundial, tenemos que desarrollar, digamos, capital humano, o sea, cerebros, inteligencia, no porque los Estados Unidos, Europa, Alemania, Japón, Corea del Sur, Singapur, y todos los países que han ingresado al desarrollo, no lo han hecho pues con los cocineros, no sino que eso es lo que es. Tampoco con los emprendedores, porque ese es otro es otro cuento ¿no? que se nos ha vendido a nosotros, el emprendedurismo, cuando lo que necesitamos acá en América Latina, en el país, es formar, ¿no es cierto?, empresarios, enterprise, o sea, gente que tenga una idea, tenga creatividad, tenga capacidad de innovación, para inventar cosas que no existen, y que nos pueden a nosotros, a llevar, a producir en masa, y exportarlo, y vender, y tener ingresos de divisas, eso solamente lo hacen los empresarios, independientemente de la nacionalidad que tengan o del origen en el que se encuentren. El emprendedurismo es una modalidad que se ha hecho pues, para consolar no es cierto, o para tratar de paliar la pobreza y miseria digamos, en estos países de América Latina y de otras este, zonas menos desarrolladas. Pero lo que necesitamos acá, por ejemplo en el Perú, es tener empresarios. Entonces, esos cuatro, cinco elementos son los que los economistas toman en consideración para poder decirle, ¿no es cierto?, a un país si tiene o no las posibilidades de poder desarrollar, ¿no?, llegar a un nivel de bienestar superior al que se encuentran en estos momentos. Entonces, la sociedad, las sociedades concretas, están manejadas, están a palabras dominadas por grupos económicos, estoy hablando de las sociedades donde predomina la economía capitalista o economía de mercado, son grupos económicos los que tienen, ¿no es cierto?, en manera mayoritaria el control de la economía de esos países y ellos fundamentalmente no buscan la calidad no buscan el interés privado, el lucro, ¿no es cierto?, que es el, el móvil, la, el leitmotiv el de toda su actividad. Frente a, esa, frente a ese tipo de conceptualización, existe, ¿no es cierto?, el pueblo, ¿no?, a través de sus organizaciones sociales, informales, ambulantes, emprendedores, pequeñas empresas, campesinos, agricultores, pequeños agricultores, pescadores, todo el pueblo, que hace las labores más elementales, ¿no?, para poder tener un nivel de subsistencia diaria, o sea, un nivel de sobrevivencia, que no busca el lucro, ¿no?, Sino, fundamentalmente, hay un interés común, ¿no? diferente al interés de lucro que tienen los grupos económicos, que para eso se sindicalizan, inclusive, como en el caso del Perú, en la confía, para poder capturar el Estado. Y a través del Estado, ellos pueden obtener super beneficios, super ganancias. Entonces, para ellos digamos, los partidos políticos aparecen como una suerte de intermediarios de los grupos económicos. ¿Para ¿no? ¿Para qué? Para capturar el Estado, ¿no? y capturan el Estado y capturan el gobierno, o sea, ahí tienen cerrado esos sectores, la posibilidad de poder direccionar la economía hacia lo que a ellos les interesa, Porque les interesa a ellos rentabilidad, ganar el dinero, el mayor dinero posible, inclusive, digamos, este, pasando por la, por la libre competencia, porque la economía el mercado en realidad no existe en su manera pura. Es una economía de mercado oligopolizada, ¿no? que ha sido repartida entre grandes grupos económicos que se han lotizado el gran mercado para evitar, digamos, tener que bajar los precios. Porque en una economía de, de mercado pura, donde hay competencia perfecta, todas las empresas, todos los agentes de producción son jugadores que compiten ¿no? en términos Igualitarios, o sea, parten, parten de un nivel, digamos, este, inicial igualitario y es su eficiencia, es su productividad, es su creatividad lo que va, digamos, este, dándoles a unos mayor utilidad y a otros entrando a un proceso de quiebra. Entonces, en ese mercado, ese mercado de, de competencia llamada perfecta, si se presentan mil empresas para un sector como puede ser el farmacéutico puede ser el sector transporte, morirán pues en el, en el proceso, morirán 900 y quedarán los 100 supuestamente eficientes. ¿No? Es una suerte de darwinismo económico. ¿ya? El que se mueve mejor, el que tiene posibilidades de poder generar este, productos y servicios eficientes, y de calidad, teóricamente debería ser el que, el, que, el que subsista, el que quede en el mercado. Pero eso no sucede en la realidad, pues, porque es una economía oligopolizada, o sea, hay determinados grupos económicos, empresas que tienen el control de la actividad y no permiten que otros agentes económicos entren a competir el caso más claro es el caso de la leche gloria, el caso de la gasolina con Rexol y casi toda la economía, los bancos, ¿no? que son un privilegio de 13, 14 este, entidades financieras que impiden no sé sea, por que entren otros jugadores para poder este, dar esos servicios y bajar, digamos, este, en las AFPs. Entonces, fíjense, teóricamente, ¿no es cierto?, teóricamente el Estado, el gobierno, gobierno, para cumplir sus objetivos, o sea, para desarrollar una gobernanza adecuada, tienen que desarrollar políticas, ¿no es cierto?, políticas económicas, políticas públicas y políticas sociales, ¿no?, la política económica, fundamental de, de, un, de un Estado, ¿no? que, que, que tenga pues esa visión ¿no es cierto? De, de progreso, fundamentalmente la política económica está destinada a eliminar la pobreza, o a reducir la pobreza y generar empleo digno, adecuado para la mayoría de la población. Esa es una buena política económica, una, una política de reactivación productiva que permita generar trabajo digno, productivo, no solamente que beneficie al trabajador, sino también que beneficia a la sociedad y las políticas sociales, fundamentalmente, están destinadas a fomentar la inclusión social, ¿no es cierto?, a proteger a aquellos sectores menos favorecidos, ¿no es cierto?, vulnerables, ¿no? Y eso lo hace a través de, de redistribución del ingreso nacional que se, que se explicita de manera concreta cuando se formula el presupuesto, a través de políticas de subsidios y otras cosas más. Ya. Entonces, esta es la gran, digamos, forma, digamos, cómo se estructura, ¿no es cierto?, una economía en cualquier sociedad. Pero además de eso, ¿no es cierto?, cuando los grupos económicos, los partidos políticos que controlan el Estado, se plantean cuatro cosas fundamentales, ¿no es cierto?, y que están esto, insertados en una constitución. Eso, esas este, situaciones fundamentales tienen que ver con lo que se llama sistema político, ¿no? Que no lo vamos a ver ahora, eso, eso es materia de otra charla, ¿no? Tiene que haber un sistema político que garantice la regla de juego, ¿no es cierto? Para poder diseñar una estructura de poder en una sociedad aceptable, no por todos, porque eso es imposible, sino por la mayoría. ¿Ya? entonces cuando hay un consenso mayoritario, estamos hablando que el sistema político es eficiente, hay gobernabilidad, no, hay democracia participativa auténtica y donde los gobernantes, no, procesan, ¿no es cierto? Sus conflictos no de la manera irracional como lo vemos en el Perú, ¿no? al menos desde el 2016, cuando Keiko Fujimori perdió la primera elección, y que se ha prolongado hasta estos momentos, ¿no? Y por eso tiene un antecedente, acuerden ustedes que su padre, el año 2000, cuando hizo el fraude de la, de la segunda reelección, ya daba, ¿no es cierto?, muestras de querer eternizarse en el poder y manejar, digamos, el Perú como una suerte de feudo para una dinastía, y eso estaba mal. Porque eso no es democracia. En una democracia el principio fundamental es la alternancia en el poder. ¿no? Que los grupos políticos, los movimientos políticos puedan ascender, digamos, al manejo del Estado y plantear una oferta electoral que un sector del pueblo o la mayoría del pueblo lo acepta y por lo tanto, ¿no es cierto?, si es que cumple con la oferta electoral puede ser religión. Entonces eso no ha sucedido en el Perú, no sucede en América Latina. Entonces el sistema político es fundamental. Porque sin sistema político, eh, es imposible que haya desarrollo económico. Porque los primeros que se dan cuando se da la anarquía, la ingobernabilidad, son los capitalistas, que son cobardes. Ellos le tienen miedo, ¿no es cierto?, cuando se mueve la, de manera bastante brusca, ¿no es cierto?, las reglas de juego económicas, ellos sacan su plata y se dan a los paraísos fiscales. a sus casas matrices. Ya. Segundo, el modelo económico. Entonces, en esa sociedad que estamos este, trabajando, en esa sociedad, tiene que haber una forma, ¿no es cierto?, regulada por, en una constitución de cómo tiene que producirse los bienes y servicios que van a satisfacer las necesidades de una comunidad. Entonces, el modelo económico es fundamental para poder definir cómo se redistribuye la riqueza, que es consecuencia de la producción. Si la riqueza se concentra en unos pocos, como en el Perú, en un 1%. Por ejemplo, en el Perú, este, 15 grandes empresarios concentran, ¿no es cierto?, eh, es, que es más o menos el 0.1%, acaba de ser publicado, en su patrimonio más o menos asciende a 30 mil millones de dólares. ¿Ya? La pregunta es, ¿eso es correcto? ¿Eso es adecuado? Mientras que el, el 99% y pico de la población del Perú, que es la mayoría de la sociedad, no tiene acceso más allá del 30% de la riqueza que existe. Entonces, lo que ustedes ven ahí, hay una asimetría, se llama eso. ¿no? Una asimetría que es consecuencia, no del sistema político, sino del modelo económico. Entonces, acá viene la gran pregunta, ¿no es cierto?, ¿Cuál es el mejor modelo económico? ¿No? Y sobre eso hay, hay debate, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente, como lo vamos a ver ahora, son tres grandes modelos que son los que más o menos dan una respuesta a esta pregunta. Pero habría que nosotros, este, tendríamos nosotros que preguntarnos ¿Y cuál de los tres nos conviene a nosotros los peruanos? A los latinoamericanos. Entonces, el modelo económico es importante, es fundamental, porque lo, lo que se busca en teoría, ¿no es cierto?, en teoría, lo que se busca, cualquier modelo económico busca dos cosas fundamentalmente: el bienestar de todos los miembros de la comunidad. Esto significa eliminar la pobreza, que todos tengan trabajo, que tengan acceso a educación este, gratuita, a salud gratuita, a pensiones dignas, a seguridad, ¿no es cierto?, a seguridad económica y jurídica. Que no me, que no me quiten mi propiedad, a seguridad jurídica, que, que, que, que no sea yo objeto de atentados contra mi vida, contra mi libertad. Y fundamentalmente, el desarrollo económico que es distinto, ¿no es cierto?, al crecimiento económico. El crecimiento económico fundamentalmente se mide a través del PBI, o sea, Producto Bruto Interno. El Producto Bruto Interno es la, la producción total de bienes y servicios que se realiza en un periodo económico, que generalmente es un año. O sea, todo lo que se ha producido en ese año es el PBI. Pero eso no es fundamental, será un prerequisito. Lo que interesa es ver si esa producción se distribuye, se redistribuye, llega a todos los sectores de una comunidad como el Perú ¿no? a los 33 millones de habitantes. Entonces, cuando hay crecimiento del PBI, más una redistribución, estamos hablando de que ese país hay desarrollo económico. Y, y no utilicen, ¿no es cierto?, el indicador que muchos este, economistas en la televisión utilizan, que es el producto este, eh, per cápita. Esa es una variable, un indicador engañoso. no se usan, Ahora se usan otros indicadores como que tienen que ver el índice de Gini, por ejemplo, ¿no es cierto? que les explicaré en otra oportunidad, ¿no? o el, el, el ingreso real, ¿no es cierto?, el ingreso producto real que hay en una sociedad, ¿no es cierto?, por habitante, donde se tiene que ver el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el acceso este, a, a la salud. Entonces, el, el desarrollo económico es mucho más que el crecimiento económico. Y acá, casi todos este, los comentarios económicos jamás hablan de desarrollo, ¿no es cierto?, solamente hablan de crecimiento, pero el crecimiento es engañoso porque oculta, ¿no es cierto?, la existencia de una simetría de la economía de un país. Entonces, si esto es así, nosotros podríamos este, ahora definir, ¿no es cierto?, cómo es que se presentan los modelos económicos, al menos este, conocidos, ¿no es cierto?, ¿cuáles son esos modelos económicos conocidos?, Fíjense, acá tienen los modelos este, económicos este, que conocemos nosotros, fundamentalmente, hay muchos modelos económicos, ¿no? hay como cerca de 10, 15 modelos económicos, pero todos se concentran en, en los grandes sistemas, que son tres, ¿no es ¿cierto? el sistema o modelo de economía de mercado, ustedes pueden ver acá, el sistema de economía colectivista o de planificación central, y lo que yo llamo, ¿no es cierto?, lo que yo llamo el modelo o sistema de economía social humanista. Entre estos tres modelos hay diferencias, ¿no es cierto?, el modelo que tenemos actualmente es este modelo de economía de mercado, que pueden ver acá, este modelo de economía de mercado, es un modelo eh, que es el presupuesto de lo que es una economía liberal, o una economía capitalista o una economía neoliberal. No, el, el origen es el mercado. Y como les explicaba en una, en una, en una de las este, charlas pasadas, el creador, ¿no es cierto?, o el, el teórico de este modelo es Adagas. 1786. ¿No? Y fundamentalmente ese modelo, ¿qué cosa, ¿qué cosa dice? Ese modelo, en la formulación que hizo este Adam Smith, es un, una formulación teórica, casi filosófica. Porque Adam Smith no era economista, era un profesor de filosofía moral, pero que le interesó, ¿no es cierto?, escribir de economía. Al igual que Marx, Marx no, no, ha, no ha sido economista, Marx ha sido abogado, y el doctor en derecho, pero le interesó, ¿no es cierto? Estudiar la economía porque sabía, ¿no es cierto? O se dio cuenta, mejor dicho, de que con el derecho no podía explicar los problemas que habían en una sociedad como en la sociedad europea de su época. ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una economía de mercado? Es una economía donde el mercado decide la forma cómo se va a producir. ¿Y qué cosa es un mercado? Un mercado es un lugar, ¿no es cierto?, donde hay personas que demandan bienes y servicios, ¿no es cierto?, y hay unidades productivas que producen, valga la redundancia, esos bienes y servicios. O sea, ahí se da una interacción económica donde mercado, donde supuestamente, por una acción, digamos, espontánea, el mercado va, es el mejor asignador de los precios, de los productos que se producen. ¿Eso qué pasa supone que en la economía de mercado no hay planificación. El Estado no interviene casi para nada, en el modelo puro. No debe intervenir. Y por eso se, eh, se habla, digamos, en una variante de Estado mínimo. Y esa es la, la variante que tenemos en el Perú, ¿no? Que está regulado en la Constitución. O sea, el, la economía en el Perú, la actividad económica, solo lo pueden hacer los empresarios privados, los capitalistas privados. El Estado no puede intervenir de manera excepcional. El Estado interviene de manera subsidiaria. O sea, tiene que pedirle permiso el Estado ¿no? para poder hacer, digamos, este, alguna actividad económica. El caso del Banco de la Nación, ¿no es cierto? El caso del Banco de Petroperú, ¿no? Si el Banco de la Nación quiere poner una agencia, por ejemplo, en, en, un, en, una, en una ciudad, en, en un distrito, donde ya hay agencias de, lo, de la banca privada, de Scotiabank, de, de Banco del Crédito, no puede, no puede, está prohibido. Podría, digamos, irse pues, a la puna, podría irse este, a la selva, ¿no? A desarrollar sus actividades de manera subsidiaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la conceptualización del Estado mínimo. El Estado, el Estado, en lo posible, no debe intervenir en la economía. Y por eso que Fujimori remató casi todas las empresas públicas y casi todos los activos públicos. ¿No? De manera irracional, de manera este, ilícita. ¿Ya? Porque se subvaloraron en las empresas públicas, algunas se debieron liquidar y otras debieron digamos, este, continuar. Porque el, el problema en la empresa pública no es la propia empresa. El problema, como el problema que hay en estos momentos en PetroPerú, es un problema de gerencia en toda empresa, sea pública, cooperativa, estatal, comunal. El problema no es la propiedad, el problema es quién gerencia la empresa. Si tenemos gerentes corruptos, presidentes corruptos, directorios corruptos, y encima de que son corruptos, son incapaces, no están preparados, cualquier empresa, pública o privada, se va a la quiebra. Ustedes lo han visto, ¿no es cierto? En, en, en el Perú, este, así como en América Latina, quiebran muchas empresas privadas. Pero acá se ha hecho todo un discurso, digamos, este, para deslegitimar ¿no? la empresa pública. ¿no? Entonces el Perú necesita tener empresas públicas eficientes, competitivas, exportadoras, agresivas, Respecto a las empresas privadas, sí, esa es la salida. Entonces, para eso, ¿cierto?, se tiene que cambiar a los gerentes, al directorio, ¿no es cierto?, y de, de definir políticas claras, por ejemplo, en Petroperú ¿no? para hacer una, una empresa mucho más eficiente. Y de esta manera ganamos todos. ¿Por qué? Porque eh, las utilidades que de Petroperú Petroperú por ejemplo, bien administrada, eh, debería tener utilidades no menores a los mil millones de soles. La pregunta es, ¿no?, ¿y qué pasa este, con esos mil millones de soles para la utilidad que se da al año? se la lleva el presidente del territorio, no, el gerente no, tendrá su sueldo mil, pues, 20, 30 20.000, 30.000, 40.000 soles, pero los mil millones de soles, como es empresa pública el Estado, eso pasa al fondo, ¿no es cierto?, público, eso forma parte del presupuesto público, ¿no es cierto?, ¿por qué?, porque la empresa pues, es, es del Estado, es el Estado, o sea, ni el presidente ni los ministros podrían repartirse ese dinero, Supónganse ustedes, ¿no es cierto?, que la empresa de Petro Perú fuera de propiedad privada, ¿quién se lleva los mil millones de soles?, se llevan los accionistas de la empresa privada, 5, 10, 15 accionistas, como en el caso de Rexol, que fue comprada por este, esta transnacional, entonces lo que ganen ellos eh, en, en esa operación, en, esas, en ese negocio, se lo llevan completamente y sale del Perú. Entonces, por eso que el Perú no puede, no puede acumular, el Perú no puede tener ahorro, no puede tener inversión propia. ¿no? Esa es una de las razones, funda, esa es la clave para mí, para poder iniciar un desarrollo económico. O sea, que las empresas nacionales, el Estado y todos aquellos agentes económicos que quieren hacer actividad productiva tengan la posibilidad de ahorrar y acumular aquí en el Perú. Eso es lo que ha hecho Inglaterra o Reino Unido desde 1800, lo que ha hecho Estados Unidos, lo que ha hecho Alemania, Francia, Italia, Japón, Singapur, Corea del Sur. Han acumulado en su país, lo han aplicado a la producción, se ha generado economía de escala, se han convertido en potencia importadora y son potencias económicas el Perú, que tiene más de 200 años en esta situación, no puede y no podrá, si mantenemos ese modelo que les estoy explicando. Entonces, el modelo de economía de mercado, eh, el Estado está ausente, ¿no es cierto?, de la actividad económica. ¿No? Eso, eso es toda una ideología, ¿no es cierto?, que se, que se vende a la gente diciéndole ¿no? que el Estado es mal administrador, que el Estado siempre pierde, que el, el Estado no sabe manejar empresas. El Estado no es el que produce esas cosas, ya les expliqué son los gerentes elegidos con criterio político, con criterio este, nepótico, ¿no? antieconómico, antiempresarial. Entonces, si se cambiara digamos, la forma de, de, de, de, de, de, de nombrar, nombrar o seleccionar esos este, ejecutivos, las, las empresas públicas que tenemos pues serían las primeras, ¿no es cierto? Moral, la, se, se moraliza, se, se hace una reingeniería de esas empresas, y podríamos tener otro tipo de resultados. Entonces, en, el, en la economía de mercado, el mercado es el que decide todo. ¿no? Y en las economías reales de, de mercado capitalista, lo que priman son los monopolios o los oligopolios, ¿no? que están, es un contrasentido, ¿no? que exista oligopolio o monopolio en una economía de mercado. Porque justamente, ¿no? en, en, en una economía de mercado, se, se regula por la ley de la libre competencia. ¿Y libre competencia significa qué cosa? Que todas las empresas están en un nivel de igualdad. Pero cuando hay un oligopolio... ¿no es cierto? uno que acapara la producción o hay oligopolios que son varios varias este, empresas o corporaciones en las que se ponen de acuerdo, conciertan para poder eh, capturar el mercado, como en el caso de las constructoras, estamos hablando pues ahí de una situación totalmente ilícita, antiempresarial, antieconómica. Eh, el criterio, esto es, esto es fundamental, ¿ya? esto es lo que. Esto es lo que Diferencia, ¿no? por ejemplo, ¿no? esas empresas están movidas por un criterio de lucro. Ese es el ley No hay empresa privada en una economía de mercado que no se cree para capturar el lucro, para generar ganancias, acomodar el lugar. ¿No es cierto? O sea, el lucro es el fin, es la razón de ser de la inversión privada. El lucro no tiene patria, el, el, el, las empresas que no tienen corazón, el capital va donde puede ganar más dinero. Ahora, ustedes miran, ¿eso está bien o está mal? Depende, pues. Depende de la forma como quieres tú desarrollar un país. ¿no? Y lo que se sabe ya con datos históricos es que el capitalismo en su época mercantil y en su época industrial inicial, digamos, desarrolló digamos este espíritu de lucro en su máxima expresión y causó la ruina de muchas sociedades, de muchas comunidades, de muchas familias, ¿no es cierto?, y, y esa acumulación de capital se hizo sobre la, pues, sobre la tumba de, de millones de trabajadores. Hubo crecimiento económico, evidentemente, pero los que soportaron esa, ese incremento fueron trabajadores, ¿no es cierto?, que sí, y luego se organizaron en sindicatos, en federaciones, pe pelearon las 8 horas, porque antes se trabajaba 18 horas, 16 horas, fíjense ustedes. Después, los privados... En el comercio del cabo los empresarios privados son dueños de lo que se llama medio de producción, o sea, de las empresas, de la maquinaria, de los terrenos. Ellos, los empresarios privados, son los dueños, a través de diferentes modalidades empresariales. ¿no? Puede ser sociedad anónima o, o cualquier otra. O sea, el empresario ¿no? Ar, este, alquila el trabajo de, de los obreros o los trabajadores manuales o intelectuales y es el que define, ¿no es cierto?, la forma y las metas de lo que va a producir. ¿En función de qué? En función de la necesidad de la sociedad, no. En función del lucro. ¿Ya? El lucro es el que mueve, digamos, este, al empresario. El lucro. Entonces, por eso que se dice que el, el, el agente privado es el que decide qué cosa se va a producir. ¿no? Y acá, digamos, hay una hay una, este, hay una suerte de aclaración. No, no en, en, en los libros de teoría económica dice, no, el que decide el, el máximo.. Este, el máximo elector es el consumidor, es el que decide qué cosas se va a producir, no es así. El que decide es el dueño, el empresario, Él crea la necesidad. Ustedes lo ven, para eso se crea el marketing, para eso se crea la publicidad, porque se le generan necesidades al, al consumidor para que gaste, para que compre el producto. Y hay mucha producción, ¿no es cierto?, innecesaria, pero que es metida al mercado. ¿Por qué? Porque el empresario quiere pues, este, generar lucro, ¿no? Esa es en su forma de, de, de ver, digamos, este, la economía de una sociedad. ¿no? De esa manera cree él que puede ganar mucho más dinero. Y ustedes lo ven, lo ven en los equipos, este, eso se llama obsolescencia programada, en los equipos, este, en las PC, en los teléfonos, en los carros, en, todo, en las lavadoras, en todos los artefactos que se utilizan. En, en, en, porque si no se, si es que no se recambia, digamos, esos, este, esos bienes vendidos, las plantas tendrían que cerrar, pues, tendrían que, ya, ya, porque habría un sobreestocamiento, ¿no es cierto?, de la producción. Entonces, yo tengo la necesidad de decirle al consumidor, general a través de la publicidad, nuevas necesidades, para poder colocar la producción que cada año realizan en una sociedad. Ya, ese, es el, ese es el primer modelo. El modelo totalmente contrario, digamos, a ese modelo, es este modelo de... Ustedes pueden ver acá ya. Es el modelo de economía colectivista, de economía llamada de planificación central, ¿no? Donde fundamentalmente, digamos, este, la, la producción, ¿no es cierto?, está determinada por los agentes, ¿no es cierto?, del Estado. Del Estado que es de un Estado totalitario, un Estado que fundamentalmente, digamos, asume la conducción de la economía, y en un Estado que diseña una planificación obligatoria. Por ejemplo, ¿no? el, en el Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, el Comité de producción Nacional, 10 20 economistas, eh, van a decidir ellos, ¿no es cierto?, en función de la población de una sociedad, cuántos pantalones, cuántas camisas, cuántas computadoras, cuántos carros, ¿Cuánto pan, cuánta mantequilla se debe producir en esa sociedad? O sea, ahí no es el mercado el que define, ¿no es cierto? No es el empresario, el dueño de la empresa, el que va a definir qué cosas se va a producir, sino es una burocracia especializada, ¿no es cierto? La que planifica la producción de acuerdo a las necesidades que ellos creen que tiene esa sociedad. Entonces la planificación ahí es obligatoria, ¿no? ¿no? El Estado maneja la economía porque este, el empresario privado es minoritario, está relegado o no existe. Tienen el caso de Cuba, tienen el caso de Corea del Norte, de Vietnam del Norte, aunque en, en, en, en, todo en, Vietnam. Aunque en Vietnam hay empresarios, hay capitalistas este, privados, ¿no? el... Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, el mercado, existe mercado, sí, pero no hay mercado en los términos capitalistas, ¿no es cierto? Es un mercado donde se tranza, porque hay mercado, en, en Cuba hay mercado, ¿no es cierto? Pero no es el mercado en, en los términos de asignador de recursos, como lo señalan este eh, en, en, el, en esta economía de mercado. Eh, el, el Estado monopoliza la economía, los recursos naturales, monopoliza la tecnología, y la aplica a los procesos de producción y el estado es el dueño, esa ¿no? es una gran diferencia, el estado es el dueño de los medios de producción o sea, el estado es dueño de las empresas, ¿no? el estado es dueño de todos los recursos este, que existen permítanme un, un, un minuto por favor, ya bueno, continúo este, amigos, les decía a ustedes esta es la forma como se estructura una economía colectivista de planificación central. Y le estaba diciendo que el Estado es el dueño de todos los medios de producción de las empresas. Y, por ende, si, es, si esto es así, el Estado es el que va a definir los precios de los productos y bienes y servicios. Ahora, ¿esto es adecuado? ¿Esto es bueno? ¿Esto es correcto? Depende. Depende de la concepción que se tenga, ¿no es cierto?, ¿De qué? De la concepción que se tenga respecto a la forma más eficiente cómo se quiera administrar los recursos de esa sociedad. Porque la economía de mercado es una economía de derroche. Y esta economía colectivista, muchos dicen que es una economía donde lo que se busca es utilizar de una manera más eficiente los recursos que existen en una sociedad. Entonces, ese es el, el gran dilema ¿no? que hay en, en, en estas dos este, grandes economías, o dos grandes modelos económicos, que son los que han tenido alguna experiencia o existencia en el curso de estos este, años. En Inglaterra, Europa desde 1750 hasta la actualidad, con unas variantes, porque en realidad la economía de mercado, digamos, pura pura no existe, es una economía de mercado oligopolizada, oligopolizada. Y la economía, digamos, colectivista, pura, pura, pura, tampoco existe. Porque un modelo de ellos sería el modelo de China Popular. Pero en China Popular existe lo que se llama una suerte de economía híbrida. Porque hay enclaves, ¿no es cierto?, capitalistas en determinadas provincias de China que funcionan como clúster donde están eh, afincadas las grandes transnacionales que producen para todos los países del mundo, ¿no? Estados Unidos, Europa, África y todo el mundo, porque esa es, la, esa es la razón de ser, digamos, de lo que se llama la deslocalización, ¿no es cierto?, de las transnacionales de sus matrices en Europa y en Estados Unidos, para afincarse, ¿no es cierto?, y llegar a un Estado, a un país, a un, la palabra es Estado, un Estado totalitario, porque China es un Estado totalitario, un Estado que tiene una economía planificada, pero que a la vez a la vez a la vez tiene, digamos, este, lo que se llama eh, enclaves de tipo capitalista, ¿no es cierto? Sobre todo en las provincias costeras. Entonces, esos dos modelos económicos son los que han existido, existen hasta la actualidad. Entonces, nosotros planteamos un modelo que es mucho más racional desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la economía, un modelo Ustedes pueden ver acá un modelo donde lo que se busca, digamos, es un estado eficiente, ¿no? Un estado eficiente que promueva, ¿no? Que impulse, ¿no es cierto?, la actividad económica para el desarrollo económico. Ese estado eficiente desarrollaría no una planificación obligatoria como los estados colectivistas, sino una planificación concertada con el sector privado, ¿no?, porque creo que digamos, no va a desaparecer en este tipo de economía que se domina una economía social humanista. El Estado es promotor, el Estado es una suerte de impulsor, ¿no es cierto?, de la actividad empresarial, de todos aquellos empresarios que quieran eh, intervenir en la actividad económica, desde el mini, microempresario hasta el gran empresario. El Estado lo va a impulsar, lo va a apoyar con créditos, ¿no es cierto?, con proyectos, con asesoría, no abriendo mercado, porque el, problema, el gran problema que hay en la economía moderna no solamente es un problema de producción, sino también es un problema de mercado ¿por qué de mercado? porque tú puedes tener la producción hecha en, acá en el Callao, en, en Lima, en Arequipa pero si no tienes mercados, a dónde colocar la producción, no es cierto, vas a quebrar porque la razón de ser de la empresa es producir, comercializar, no es cierto y obtener en esa interacción económica una Suerte de utilidad, un excedente, ¿no es cierto?, que justifique la actividad, digamos, de los empresarios. Entonces, para eso, el Estado se compromete, ¿no es cierto?, a promover esa actividad económica. Eh, eh, además, acá en esta economía, el, el mercado no es un mercado salvaje, es un mercado que va a estar regulado, ¿no es cierto?, ¿un mercado regulado por quién?, por el gobierno. O sea, mercado regulado no significa mercado intervenido, no significa que el Estado va a intervenir, digamos, en la economía, no, no, no. El mercado va a regular las asimetrías que se presenten en el mercado. Eso es fundamental, claro que es fundamental, porque si no, por una tendencia natural, si no se regula el mercado, se presentan los abusos, los oligopolios, los monopolios, las sobreganancias, ¿no es cierto? Y nos, nos convertiríamos en una economía de mercado salvaje. Entonces el Estado tiene que regular, ¿para qué? Para evitar que los oligopolios puedan existir, se prohíben los oligopolios y se genera qué cosa? Se genera eficiencia, eficiencia a través de la productividad. A, a través de la innovación, a través de la cre creatividad empresarial. Entonces, este, acá, esta es una economía plural, una economía este, eh, donde van a coexistir, ¿no es cierto?, los privados con la actividad pública, económica pública. O sea, el, el Estado puede hacer actividad económica en las áreas estratégicas que ellos definan. O sea, el Estado tiene que pedirle permiso al, al privado para, para ver dónde, digamos, este, desarrolla una actividad. El, el Estado lo definirá a través de, de sus agentes económicos, de sus ministros o de la gente encargada. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades de la comunidad y de la sociedad. Entonces, ahí también intervienen los microempresarios, los, los empresarios que quieran, digamos, este, generarse espacios económicos, que quieran crecer, ¿no es cierto? Porque si el Estado no da la economía plural, la tendencia es que la economía sea oligopolizada, como lo que es ahora. No, y, y finalmente, ¿no es cierto?, este, los dueños de los medios de producción son los privados, son los son, es el Estado, son los este, pequeños propietarios, los pequeños productores. Ahora, ¿esto qué cosa significa? Que mientras en una economía del mercado, el, el, el fin, ¿no es cierto?, el fin de la economía es la ganancia y el lucro a través del mercado, y donde una élite de ricos y de millonarios, digamos, se enriquece cada vez más, como ahora, sucede, y el bienestar solamente para una minoría, en el caso de, de, los, de, los, este, de la economía colectivista, ¿no es cierto?, el Estado es el que maneja todo y la burocracia del partido, ¿no es cierto?, el Partido Comunista en este caso, es el que define lo que se va a producir y el bienestar es para una oligarquía partidaria. Frente a esas dos situaciones, nosotros consideramos, ¿no es cierto?, que en una economía social humanista, digamos, el hombre es el fin de la economía, el hombre es el fin de la producción, el hombre es el fin de lo que haga el Estado, lo que hagan los privados para satisfacer sus necesidades. Entonces, esto es fundamental, ¿no? Porque eso va a conseguir, ¿qué cosa? Que el bienestar sea para todos, para que sea para la sociedad. ¿ya? No solamente para un grupo de, de millonarios, sino para toda la población que forma parte de una sociedad, de una nación, de un país, de una colectividad. O sea, es una economía mucho más racional, es una economía eficiente, es una economía, ¿no es cierto?, que, fíjense acá ustedes? Que genera un equilibrio. Un equilibrio dónde. Entre lo que se llama, ¿no es cierto? Las necesidades básicas, ¿no? De, de, las necesidades básicas que hay, digamos, este, en cualquier comunidad, en cualquier sociedad, con los recursos materiales naturales que son limitados. Porque no son ilimitados. Los recursos naturales tienen una, una suerte de, de, de límites, ¿no es cierto? El petróleo se va a acabar. ¿No es cierto? Se calcula que tenemos petróleo para 40 años más, y después qué. Entonces, esto tiene que ver fundamentalmente con dos elementos ¿ya? Este, complementarios. Se busca, digamos, bienestar para todos, pero se busca un equilibrio, ¿no es cierto?, entre ese bienestar y el mercado, con, ¿no es cierto?, las necesidades de conservación de la naturaleza, porque es una economía que está anclada, ¿no es cierto?, a la preservación de los ecosistemas que hay en la Tierra. Porque la Tierra es el único lugar donde nosotros podemos desarrollar actividades económicas. ¿no? Y, si, y, y si la Tierra entra en un grado de depredación, de, de, ¿no de saqueo, de, de, de los efectos devastadores del cambio climático, el perjuicio va a ser para todos. Entonces tiene que haber una racionalidad ¿no es cierto? en la forma como se explotan esos grandes recursos económicos. Ya, y finalmente, ¿ya? finalmente el, el poder económico que, que se requiere, digamos, es un modelo económico señalado acá no industrializador de última generación, con tecnología de información, con este, inteligencia artificial, con biotecnología. Es un modelo económico redistribuidor. ¿De qué? De la riqueza que se produce. O sea, la riqueza no va a quedarse para un grupo pequeño, pero un delito, sino para la gran mayoría de la sociedad. Es un modelo igualitario. Es un modelo sostenible en el tiempo porque no se quiere una, una economía bollante para 5 o 10 años, no, se quiere que esto permanezca por 50, 100 indefinidamente mientras existe esa colectividad eso se llama sostenibilidad y no es en el agenda de, la, de la agenda 2030, que eso lo explicaré en otra cosa sino de que la economía pueda tener la capacidad de mantener su eficiencia durante largo periodo de tiempo, ¿no? es un modelo eficiente y es un modelo solidario donde la ley leitmotiv no es el lucro, el ley es fundamental es conseguir el bienestar para la mayoría de la población. Entonces, ese es el modelo de economía social humanista que yo lo estoy trabajando con un grupo de, de economistas y que va a ser materia de una publicación donde con datos estadísticos, con series estadísticas vamos a probar, digamos, de que es el modelo más adecuado para nuestra sociedad. Estadísticamente esto se, esto se cuantifica, tenemos que trabajar este, los niveles de inversión que se requiere para hacer este tipo de, de, de economía, el tipo de tecnología, el nivel de tecnología que tiene que utilizarse, el nivel de empleo, los sectores económicos donde se va a desarrollar, digamos, este, esa, esa economía que es sustentable y que además implica, ¿qué cosas Implica eh, la creación de incentivos, ¿no es cierto?, la aplicación de la ciencia, ¿no? la, la captación de talento humano. Y de esta manera, ¿no es cierto?, este, el Perú podría, podría digamos, en, en, yo calculo una frontera más o menos de 20 años, dar un salto, ¿no es cierto?, un salto este, eh, en su desarrollo económico. Es la única posibilidad, porque con el mismo modelo que tenemos actualmente de economía de mercado, es imposible. Por 20, 30, 50, 100 años que tengamos el mismo modelo, no vamos a poder este, trabajar. Ni podemos este, tener la posibilidad de generar para las nuevas generaciones empleo, trabajo ni la posibilidad de que ellos tengan pues educación, salud y seguridad digamos adecuadas. Ya entonces en este en este momento este un breve minuto ahora sí para pasar a las preguntas que ustedes me quieran hacer para entrar a la parte política durante, durante 20 minutos o 30 minutos. Un momento por favor. Ahora sí, amigos, podemos entrar a las preguntas, y eso lo van a ustedes a tener en el, en el libro que, que voy a publicar, como les explicaba a ustedes, con, con otros colegas, ¿no? de, de tres universidades. Es un proyecto colectivo, que creo que es un proyecto interesante, ¿no? porque es una, una visión distinta, ¿no es cierto?, de, Diagnosticar y dar salidas y soluciones a los problemas del Perú y de América Latina. Ya. Entonces voy a, voy a ir respondiendo a la pregunta. ¿Y qué opina del modelo, ya dice del modelo capitalista mixto? E ese modelo capitalismo mixto, digamos, es un modelo capitalista, pues. Y es, es, es una variedad del modelo de economía de mercado que les he dicho. ¿Ya? Y ahí el, lo que prima es el lucro, no es la acumulación privada eso qué cosa significa significa sencillamente que el, el Perú jamás va a poder salir de la situación en la que nos encontremos ¿no? actualmente ¿no? eso es imposible porque el capitalismo tiene ese, ese, ese problema no es este es este no es inclusivo ya el problema con la socialdemocracia digamos es que en la socialdemocracia se, se, como en Alemania ¿no? este y en los países nórdicos no se se, se, se, se, se, se, se, se protege los oligopolios. ese es el problema en este modelo, los oligopolios están prohibidos o están restringidos. ¿ya? Esa es una razón fundamental. Esa es la gran diferencia. Ya. Eh, eh, pero, amigo, dice, eh, eh, pero amigo dice: eh, eh, el libre merc el mercado y el, el liberalismo, economía humanista, solde de mercado. No, no, perdón. Una cosa es este, el liberalismo, que es, es este el sistema político, el libre mercado es otra cosa, es la parte económica. Y la economía social humanista no tiene nada que ver con la social, economía social este, de mercado. La economía social de mercado es una economía, es una economía, una variante de la economía de mercado. ¿ya ¿Cuál es la diferencia entre, entre la economía social humanista y la economía social de mercado? Es que en la economía de mercado este, el hombre es un medio, ya no es un fin. En la economía social humanista el hombre es el fin, el mercado es el medio. O sea, se invierte la, la relación. Hay un partido humanista, no estoy hablando de, de, de economía en estos momentos, no estoy hablando de política. Y en otra, en otra oportunidad hablaremos de política. Dice acá, Torquenta. La división en, robótica un dice, va a generar desempleo masivo en el mundo, de nueva forma de trabajo. Dice acá, ¿qué más dice? Eh, ¿Qué nueva forma? Pero es pues, obvio, pues, ¿no es cierto? Todo invento, todo, todo invento toda nueva <tose> de ciencia, de tecnología, como la robótica. La, va a generar este, la, roboti la robotización de la producción, nosotros, nosotros la necesitamos, por ejemplo, para empresas estratégicas, por ejemplo, el caso de PetroPerú. Si el Estado tuviera minas, tendría que robotizarlas, porque lo que se, lo que se este, busca ahí es generar excedentes, o, o, o, o llaman ustedes utilidades. ¿Para qué? Para eso, si tuviera mil millones de soles de utilidades, eso se redistribuye a, a sectores, digamos, este, económicos, donde puede haber empleo masivo, el caso de la agricultura, pequeña agricultura, ¿no? Pero si tú no tienes sectores económicos que pertenecan al Estado, que generen excedentes, no vas a poder arreglar el problema de la, de la economía este, agrícola. Eso es imposible. Ese es el gran problema en el Perú, ¿no? Ahora, esa inteligencia artificial, la robótica, hoy la monopolizan las pequeñas corporaciones transnacionales, ¿no? que son grupo, grupo de, de millonarios. Ellos ganan, digamos, con ese tipo de, de utilidades. Entonces, la pregunta es, ¿no es cierto? ¿Tú, tú quieres que eso se lo lleven una élite, un pequeño grupo transnacional? ¿O que el Estado pueda desarrollar eso? ¿no? o a un grupo de empresarios peruanos para generar excedentes que, que, sea, que acumulen en el Perú y puedan generar desarrollo, esa es la gran pregunta es una decisión de política económica no y a eso depende de quién tiene el poder no ahora, ¿eso va a generar desempleo? claro que sí, pero el desempleo es compensado pues porque el Estado reasigna ¿no es cierto? mediante esto se llama política laboral, se reasigna a los este, afectados, a otros sectores este, industriales, se les capacita por ejemplo porque el Estado debería crear unos 10, 15 senatis, porque senatis es de, de propiedad de los privados en estos momentos. Entonces no solamente van a ser peones este, los trabajadores de construcción civil, pueden llegar a ser este técnicos en construcción, constructores, pero para eso hay que capacitarlos. ¿Y quién lo va a hacer? La empresa no, no lo va a hacer, porque a ellos les interesa, digamos, que tener mano de obra barata, ¿no? pero al Estado sí le podría interesar a los gobiernos, ¿no es cierto?, capacitar, ¿no es cierto?, a todos estos trabajadores o peruanos o hermanos que quieran colocar una empresa, por ejemplo, mecánica, ¿no es cierto?, de, de, ahora que van a entrar los carros eléctricos, ahora se necesita, ejemplo, ya no los mecánicos típicos, ¿no es cierto?, que solamente saben de fierros, ahora el mecánico tiene que saber de electrónica, de electricidad, porque los carros ya no van a estar manejados, este, o no van a funcionar como motores de explosión, de a gasolina, sino van a ser electricidad, entonces nosotros no podemos, no podemos quedarnos, no, nosotros tenemos que subirnos a, a esa ola, no, a esa ola que es necesario, claro que sí, ¿no?, ya, a ver, ¿qué más hay? ¿Qué más? Bueno, no hay más preguntas. Y el futuro, eh, Thor Kenta, ¿no es cierto? El futuro es ese, ya por eso yo decía, ¿no? Eh, los jóvenes, a, a mis pulpines, ¿no es cierto? Yo les digo, ¿no? Este, a ellos, eh, yo les digo a todos ustedes, pulpines. Eh, tienen ustedes que manejar el inglés y, y, y, y, y, el, y el chino mandarín. Ese es el futuro, lamentablemente. Nosotros con, con, con el idioma que tenemos es imposible, es, es imposible, este, es imposible, que, es imposible que, que se pueda, este, el Perú que se pueda desarrollar, ¿no? es, es, Muchos creen que muchos creen que debemos este, involucionar, o sea, involucionar significa ir hacia atrás. Eh, por ejemplo, eh, rescatar eh, culturas ancestrales nuestras, que son importantes, el, el, el Aymara, el, el Quechua, las culturas este, selváticas, eso es importante, pero les repito, con eso no vamos a lograr desarrollar el país, eso ya los chinos, los hindúes, que tienen culturas milenarias, ya lo resolvieron, no, entiendan por favor, nosotros tenemos que hacer lo que han hecho los chinos. ¿Qué cosa hicieron los chinos? Los chinos este, mandaron a sus bachilleres, mandaron a sus este, recién este, egresados a las mejores universidades, así pagando a ¿eh? Estados Unidos, de Alemania, de Japón, de Corea, de Francia, de Italia, para aprender. ¿Qué, qué, ¿Ustedes creen? Este, ¿Para aprender este, historia incaica? ¿Para aprender este, historia china? No, lo mandaron para que aprendan ingeniería, matemática, física nuclear. Eh, lo, lo, este, fueron a, a aprender lo, lo, lo último que hay en la ciencia, la robótica, la inteligencia artificial. ¿Ya? No, lo, no lo mandaron para que aprendan a cocinar, a hacer gastronomía, porque esa es una reverenda estupidez. ¿Ya? Porque con eso no vamos a no ser un, un país, este, una potencia mundial. Nosotros tenemos que manejar la tecnología de la información, tenemos que producir satélites, tenemos que producir robots acá en el Perú. Tenemos que robotizar la producción. ¿ya? Entonces, para eso qué se necesita, se necesita tener pues un tener el poder, ¿no es cierto?, tener el gobierno, ¿no? este, que un grupo, ¿no es cierto?, talento humano, inteligencia peruana, digamos, tenga esa visión, eso se llama visión de, de, de, de, de, de, de lo que se quiere para una sociedad. No, no tenemos pues este, no, no, no tenemos presidentes que hayan tenido visión. Todos se han dedicado a robar, se han dedicado a colocar a sus, a sus, a sus parientes, a sus amigos, se han dedicado a, a, a generar, ¿qué cosa? A generar escándalos, ¿ya? Entonces, este, ustedes jóvenes que me ven, que me están escuchando, soy un profesor que tengo más de 30 años, este, de profesor principal en San Marcos, eh, y no es por, por, por, hay mucha gente equivocada, no me dice que, que soy soberbio, no, no es eso, le digo, porque a mí me ha costado estudiar esto, yo he estudiado 36 años en posgrado. Salirle de la universidad, eh, y no me contenté con, con ser un economista, con ser un abogado, con ser un periodista, ¿no? con ser un, este, eh, un profesional. Y, y yo siempre dije, ¿no es cierto?, que durante la juventud yo tenía que estudiar, estudiar, estudiar, estudiar, aprender lo más que pueda. Porque llegado los 40 años, los 50 años, ya no se puede. No, es un poco más difícil. Entonces, ustedes que son jóvenes, lo pueden hacer ahora. Tienen todas las tecnologías, tienen las computadoras donde pueden rápidamente aprender todo lo que ustedes quieran. Es decisión de ustedes. ¿No? Y a ustedes les va a servir, evidentemente, porque van a tener una calificación diferente, ¿no? Otro estatus, este, intelectual, académico. ¿Ya? Ya, a ver. Eh, eh, mira, eh, el Perú está mal, el Perú está mal. El, el Perú, digamos, este, los ministerios, los municipios, las regiones, es un... Saqueo un robo, no de bandas que han entrado ahí. Todo eso tiene que cambiarse, pero pues eso, es, eso, eso no es economía, eso es decisión política. Para aplicar esto, <coughs> tenemos que tener la, el poder político. <coughs> Sin poder esto es un sueño. ¿Ya? Eso se lo digo con toda, <coughs> con toda este, claridad. A ver... ¿Qué opina del, del milagro económico que levantó la Alemania nazi en época de apogeo? Bueno, eso es, es conocido, ¿no es cierto? Eh, este, a, a Alemania fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por los americanos, los ingleses, se destruyeron todo. Inclusive secuestraron a sus, este, a sus científicos, ¿no? Ustedes ven al, al, al padre de la NASA, ¿no? A Von Braun, al padre de los cohetes. Una parte se lo llevaron los americanos, otra parte se lo llevaron los rusos. o soviéticos en esa época, ¿no? Pero Alemania se, Alemania se reconstruyó por una sencilla razón, ¿ya? Porque ellos tenían lo que les he señalado ahí, ¿no? Tenían, tenían ciencia, tenían tecnología ahí, ¿no? Creadas en las universidades. O sea, todo lo que habían hecho los alemanes, digamos, este, en esos últimos 200 años, estaba en las universidades o en la cabeza de los profesores. Cuando terminó la, cuando terminó la, la guerra y cuando Hitler murió, los científicos, ¿no es cierto?, los profesores en, en Alemania, con los políticos que tomaron la decisión de invertir y generar riqueza, digamos, en su país, lograron hacer el milagro alemán, ¿no? y, los, y los alemanes trabajaron, reconstruyeron su país, sus ciudades, sus industrias, y se convirtieron en potencia. La tecnología que ellos habían creado, y que y copiaron los, los, aleman, los este, americanos, los japoneses, es la que le permitió a ellos este, nuevamente este, levantarse. Y lo mismo hicieron los japoneses, ¿no? Y acá. Eh, este, el, parte, el panda azul dice, ¿no? ¿Qué opina del modelo de los chinos? El modelo de los chinos es un modelo pragmático, ¿no? Que, que combina, lo que le he dicho acá, no la economía central planificada con la economía este, de mercado, ¿no? Ellos, ellos le llaman a esa economía una economía socialista de mercado. Fíjense el nombre que le han puesto. Y está en su constitución. O sea, ¿qué cosa es una economía socialista de mercado? Es una economía este, manejada por el Partido Comunista, pero que permite la existencia de empresas privadas, ya que le van a generar plusvalía, riqueza, utilidad. Ahora, ¿por qué los chinos han tomado decisión? Es una decisión política práctica, porque ellos no tenían capitales, inversión privada. ¿ya? Entonces, ¿qué cosa tenían? Tenían el poder político, tenían el control del Estado. ¿Quién lo controla? El Partido Comunista. ahí no Hay más partidos. Habrá tres, cuatro partidos que, que son una suerte de... ¿Cómo se llama esto? Una suerte de... salud a la bandera, ¿no? Pero los capitalistas, este, los capitalistas este, vieron ¿no? que eh, China era un mercado de 1.500 millones de bocas, ¿no? Que tenían que vestirse, tenían que comer, tenían que usar zapatillas, pantalones, tenían que usar celulares, tenían que usar computadoras, tenían que tener carros. Y como el capitalista no tiene plata... Dejaron Estados Unidos, ejemplo en Detroit, donde estaban todas las fábricas de automóviles y las llevaron a, a China, a Shanghái. Y de Shanghái comenzaron a producir para todo el mundo. Ustedes me dirán, ¿por qué? ¿Son antipatriotas? No, sino sencillamente ellos quieren lucro. Porque ellos en, en, en Detroit, en Estados Unidos, pagan, ¿no es cierto? Pagan la hora. Ahora, 20 dólares la hora. O sea, el, el, el jornal diario por 8 horas son más o menos 160 dólares que tienen que pagar ellos al día. O sea, ¿cuánto es 160 dólares? Más o menos, son 640 soles. Es casi el, el sueldo que se paga, digamos, en el Perú, por debajo del mínimo, cerca de 700 soles. En un día tienen que pagar eso a un trabajador, a un obrero este, americano. Si se van a China, pagan un dólar la hora. O sea, pagan 8 dólares, la jornada laboral, ¿cuánto es 8 dólares? Son 32 soles. Entre pagar 700 soles por día y pagar, no es cierto?, lo que les digo a ustedes, 32 soles bueno... 32 soles, pues. Porque entre 700 menos 32, están ganando ahí cerca de 630 soles. O, perdón, 670 soles. Por el hecho de tener la fábrica no en Estados Unidos, sino en China. Ahora, evidentemente esto ha generado desempleo en Estados Unidos. Esto ha generado la protesta, ¿no es cierto?, de, de, de muchos trabajadores de sindicatos en Estados Unidos, pero no pueden hacer nada. Con, el mundo está globalizado. Ellos tienen que aceptar. ¿Por qué? Porque ese es el libre mercado, pues. Libre, ¿no? Circulación del capital. Nadie puede impedir que ese capital salga de Estados Unidos. Que esas empresas salgan de Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, esa es la situación de, de, de, de, de las empresas, ¿no? Ya, a ver. El, el, el problema es que eso es el Estado pequeño, el Estado mínimo, no. Es que ahí los libertarios, los, los, los pseudo-liberales acá, quieren desaparecer el Estado, ¿no? ¿Para qué? Para que sean los privados los únicos que se enriquezcan. Y entre los privados los que se enriquecen son, es una élite es una argolla, es un oligopolio, ¿no es cierto? Por ejemplo, en el caso de los banqueros, en el Perú hay 15 o 18 bancos que son los únicos que pueden ganar dinero acá, haciendo la, la intermediación financiera. Por ejemplo, si yo quisiera poner un banco, o tú quisieras un banco no lo puedes poner? Y si lo quisieras poner, te aplastan, te sacan del mercado, porque eso está cartelizado. ¿Ya? Entonces, eh, yo digo, en economía nuestra, eh, de social humanista, digamos, el Estado tiene que regular eso, o sea, tiene que impedir los abusos de estos carteles, ¿no? De estos oligopolios, ¿no? Y si alguien quiere, ustedes quieren poner un banco, por ejemplo, los pequeños empresarios que poner un banco, lo ponen, pues, y el Estado va a regular eso. Pa ¿Para evitar qué cosa? Que lo, la gran banca, el crédito, el continental, les cuello, lo aplasten a ellos. pero yo creo que lo, los pequeños empresarios, las MIPES, deberían tener un banco, para tener créditos este, con tasas de interés baja. ¿Ya? Este, y las empresas crecerían, ¿no? porque entre pagar un interés de 5 o 6 a pagar un interés de 70, 80, 90 hay una diferencia brutal, o sea, el pequeño empresario acá trabaja para quién? para la gran banca, es el negocio de ellos, pues, explotar a todos los pequeños empresarios, con intereses altos, y el pequeño empresario se mata ¿no? día y noche, y de la, de la ganancia que tiene, tiene que darle más del 70 a los bancos, pagando intereses, ya. Eh, Boris, ¿Qué está pasando en Petro Perú? Hay problemas ahí del de manejo de licitaciones, de asignación de compras. Pero no es un problema grave. Es un problema que hay que moralizar, hay que destituir, hay que denunciar, hay que meter a la cárcel a todos los ladrones. ¿no? ¿Qué opina de Javier Milei? Es un Ángel? Es un, es, un, es un dinosaurio de la economía, ¿no? Le llaman ecosaurio, ¿no? Que él este, está con el pensamiento de, de Adam Smith del 1750-76. Este, ¿No es cierto? Es el pensamiento de tres años y lo vende en Argentina como si fuera algo nuevo. ¿No? O sea, su discurso es totalmente obsoleto. Y es, fácil, es fácilmente refutable, ¿no? Porque él, él es un... Él se, él se ha autodefinido como un anarcocapitalista, es un minarquista, -ar, o sea, que el Estado desaparezca, si es posible. Porque considera que el Banco Central de reserva no debe existir, que no debe, eh, que no debe haber esta regulación de la moneda, que los privados deben hacer todo, digamos, en esa economía. ¿Ya? Bueno, Baracán, Bacarán a Castillo el 28, no, le faltan votos. Faltan votos. Salvo que, salvo que se produzca algo en, este, en estos días, en esta semana que viene, ¿no? que, que aparezca un audio, una llamada, algo de, que lo involucre, ahí sí me parece. Eh, de William William. De, considera estratégico de, de armamento nuclear en el Perú. No, eso no, eso es, y eso está fuera, de, fuera del contexto, ¿no es cierto? Eh, nosotros estamos en una, en una sociedad mundial donde lo que se busca es arreglar los conflictos mediante la negociación, la diplomacia. Ya no debe haber este, acá solución armada, no, no debe haber guerras. Lo de Ucrania es excepcional y se los explicaría, ¿no es cierto? Este, Pero ¿para qué queremos armamento nuclear nosotros? ¿Para, ¿Para qué? ¿Para cazar moscas? Porque las fronteras del Perú están selladas, con Ecuador, con Brasil, con Bolivia, con Colombia y con Chile. ¿Para qué queremos armamento nuclear nosotros? Nosotros tenemos ahí este, cerca de 150.000 este, militares, ¿no es cierto?, que, que se gastan más o menos unos 4 mil millones de soles al año. ¿Para qué? Eh? ¿Cuál es la razón? Entonces hay que replantear ahí la, la visión, la, la misión de, los, este, de las Fuerzas Armadas acá, ¿no? Porque eso ya no tiene razón de ser en una sociedad que se maneja por el derecho internacional. Es imposible. La guerra, la, la guerra tiene que ser proscrita del mundo, ¿no? Y lo de Rusia, lo de Ucrania, tiene, tiene otra explicación, ¿no? Porque es un negocio de la maquinaria, de la industria, del complejo militar industrial. Es un gran negocio. ¿Ustedes qué creen? Estados Unidos está más o menos, este, va a gastar cerca de 500 millones de dólares en esa guerra, entre costos directos y costos indirectos. O sea, está saliendo esos 500 millones de dólares, del, no sale del bolsillo de Biden, no sale del bolsillo del Congreso norteamericano, eso sale, ¿no es cierto?, de los impuestos que pagan los norteamericanos. Ahora, va a poder recuperar ese dinero este, Estados Unidos? No, ese dinero ya lo tiene perdido. ¿Por qué lo tiene perdido? Porque Ucrania, no es cierto, este, no le va a poder devolver, porque Rusia, digamos, va a ganar este, va a ganar este, este conflicto, va a aplastar a los, los ucranianos. Ya en esta semana, en esta semana ya deben estar tomando las ciudades, no es cierto, principales de, de Ucrania. Ya el día de hoy, el día de hoy, digamos, el presidente de Ucrania ha pedido ha pedido este, negociar, ha pedido, pedido ya ir a un tratado, un armisticio, ¿no es cierto?, con los rusos. ¿Por qué? Porque la política, escúchenme bien, la política de, de, del gobierno ucraniano, que está dirigida por los neonazis, que ha capturado, digamos, el gobierno en Ucrania en, 19, en el 2014, porque fue un golpe de Estado, un golpe blanco fue, los neonazis tomaron el, tomaron este, el poder en Ucrania y han desarrollado una política anti-eslava, ¿no? anti-rusa, ¿no? para poder este, liquidar cualquier posibilidad de que Rusia pueda tener cierta injerencia en, en la vida política de ese país. Pero el problema de Ucrania es que su ubicación geográfica no es una suerte, ya les expliqué en una charla que es un tapón, y, y, y Putin, Rusia no quiere que el Estados Unidos, que los europeos, controlen ese país. ¿Por qué? Porque si controlan este, Ucrania, si Estados Unidos le, le pone ahí pues, todos los misiles nucleares, ¿no? a 400 este, kilómetros de, de Moscú, y Rusia sería un país muy, muy vulnerable en, en esa situación. Entonces lo que Rusia quiere, lo que Putin quiere es tener un escudo ahí, ¿no? Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, para evitar que la posibilidad de que los europeos, Estados Unidos puedan hacer una, una invasión, una guerra, porque ellos saben por su historia, ¿no? que las batallas en la época de, de Napoleón en 1815 y la, y, la, y la batalla en la época de, de la Segunda Guerra con Hitler se dieron justamente en ese, en ese cinturón, ¿no es cierto?, de Ucrania-Bielorrusia. Ahí se desarrolló, digamos, este los principales este, eh, hechos de combate. ¿eh? Y, si, y si desaparece esa franja, automáticamente pues, Rusia estaría a merced de los americanos. ¿no? Entonces, esa es la razón, esa es la razón de ser por qué Putin digamos, este, ha invadido, digamos, Ucrania. Quiere seguridad territorial para, su, para, para Rusia. Quiere evitar que la OTAN y la Unión Europea y Estados Unidos coloquen este, bases nucleares ahí en, en Ucrania. Y quiere desnazificar pues, este, el país porque Ucrania está en manos de neonazis, ¿no es cierto? Que están generando este, una política de exterminio ¿no? de, de la gente este, rusa, ¿no? porque hay rusos, en, o de ascendencia rusa, digamos, en, ¿qué opina del libro Misterio Capital? Es un, les, les hablé en una charla, los dos libros, el, el otro sendero del Misterio Capital, si no sabe, como ese libro se lo han hecho, no tiene este, una concepción, digamos, de lo que significa el capital en una sociedad, y cómo, digamos, se produce la acumulación de capital, quiénes se favorecen, qué sectores se desarrollan, y cuáles son los vínculos que hay con los centros de poder económico mundial, ¿no? ya yeah, Acá dice, la escuela austriaca, y la escuela austriaca es una escuela del año, del año 20, 20 le explicaría, pero es una variante pues, del liberalismo, como el liberalismo había sido había caído este, en desgracia, había eclosionado, digamos, a raíz del crack del año 29. O sea, todo el liberalismo original clásico se explosionó, digamos, con el derrumbe del año 29. Y para salvar el capitalismo, digamos, el liberalismo, entonces los austriacos hicieron toda una teorización, ¿no es cierto?, sobre una posibilidad de, de, de que la economía sea manejada de otra manera. Pero es una variante de la economía capitalista, no es una economía nueva. Y acá tengo todos los libros de Hayek, de Bowmiz, ¿no es cierto?, de, de Popper, de todos los austriacos, digamos, que han, este, en una clase también podría explicarle, ¿no?, este, punto por punto, desde la, porque los austriacos no son, no son novedosos, no tienen que leer a, a la fuente de ellos, que son la escuela marginalista, ¿no? porque ellos arrancan ahí de, con el marginalismo, ¿no es cierto?, que no es invento de ellos. La inversión en criptomonedas, es una, una, hasta, hasta el día de hoy, es una inversión peligrosa, le digo a ustedes. Este, ¿Por qué? Porque no tiene garantías. Es como el dinero fía, que no tiene eh, garantías. Que el dólar va a dejar de ser dominante en la economía mundial, sí. Va a aparecer otra moneda, distinta al dólar, en reemplazo del dólar. ¿Ya? que sea aceptada por las la superpotencias porque las que manejan acá son las superpotencias ¿no? o sea, superpotencias estoy hablando del G8 más, más el BRIC o sea, en este caso sería China Rusia, India fundamentalmente entonces se van a negociar, digamos, un nuevo orden económico internacional porque esta guerra esta guerra, digamos, de Ucrania con Rusia este, está generando un nuevo orden económico interna, internacional no este Estados Unidos está en declive y la nueva potencia mundial, digamos, es, este, es China. ¿Ya? China y la India. Ustedes me dirán por qué. Aparte de su producción, de su PBI, todo es que tienen mercado. 1.500 por un lado y 1.300 por otro lado. Son 2.800 millones de, de pocas. Eso es lo que manda, ¿no es cierto? Tener una economía, ¿no? Ya. Cuando dan la prisión de quédico, sí. En octubre este, lo van a ustedes a ver. ¿Qué más? Termino. ¿Por qué gana más sueldo que todos? Gana cerca de 60.000 en estos momentos este, el arte. ¿Por qué? Porque eso es un, un feudo. Ahí no se mete nadie. ¿Ya? ¿Y ¿Culpa de quién? De Castillo, Cerro, les explicaba a ustedes eso? ¿Cuánto, ¿Cuánto influye la deuda externa de Perón en el alza de precios de los productos de primera necesidad? El modelo es el que influye en el, este, en el alza de precios de los alimentos. Como es un modelo económico este, que tenemos actual dependiente depredador, somos importadores de petróleo. Entonces, si el petróleo sube en el mundo, sube todo, pues en el Perú, en América Latina, ¿no? Entonces, este, nosotros no tenemos este, en, en esa situación, digamos, posibilidad de, de reducir eso, salvo que se cambie la matriz energética, ¿no? Que es una salida, digamos, este, lógica, ¿no? O, ¿no es cierto?, el Estado, digamos, este, fomente una política de, de exploración petrolera, ¿no? para poder recuperar la producción, estamos produciendo, creo, 40 mil barriles diarios, si llegamos a 100, 150 mil, 200 mil, estaremos tranquilos, pero eso significa que el Estado tenga una, un, un rol promotor, ¿no es cierto?, que, que auspice, que impulse, ¿no es cierto?, la inversión privada, con cierto beneficio, como, como hicieron en China, ¿no?, hay que darle ciertas gollerías temporalmente, con la, con la finalidad de que encuentre el petróleo. Ya. Ya, bueno, bueno, ya no hay más preguntas, entonces, señores, los dejo. Nos veremos la próxima semana. Muchas gracias por su presencia. Saludos para todos.